Un espacio comunitario es donde se reúne mucha gente que va a trabajar por lo común. ¿Espacio BAT a el cararre se costa o gendea compartición en espacio BAT? Bueno, un espacio de gestión comunitaria es, digamos que es un espacio gestionado directamente pues, por, un, por una comunidad. La administración de alguna manera cede parte de su espacio de gestión de lo común a la comunidad. Digamos, una forma de funcionar que no está, eh, por un lado, ni bajo la tutela de lo público eh, ni tampoco es una iniciativa privada, sino que es un, una forma de funcionar que, que se enraiza en otros valores, eh, los valores de lo común. Yo creo que hay un reto bastante importante muy importante y es llegar a sentir que todos lleguemos a sentir que el espacio es autogestionado y que es nuestro y que nadie lo va a gestionar por nosotros a nosotros nos gusta eh, dejar claro que lo que hay que hacer es romper eh, los roles entre eh, el que exhibe y el que visita, entre el que produce y el que consume, por así decirlo. Por lo tanto, primero inversión, y esa inversión ha de ser de la administración. Como están invirtiendo en el edificio, eso no va a condicionar la dinámica del colectivo de los grupos que lo gestionen. Una vez estamos ahí, dentro de lo posible, los proyectos tendrían que tener una vocación de autosuficiencia que gran parte de la adecuación a los usos que se vayan a hacer la pudieran conseguir los mismos colectivos. Gure confianza da, gure onarria, eh, arremanak dira, eh, guk antolatzen guztiak dauka componente importante y ahí bururatzen si no, ni idea guztiak, horrekin daukat eserikusia. Orduan, horrek egiten duena da, sare oso potente bat eh, sortzen joatea urteetan zehar, Estamos desarrollando una política pública que fomente este tipo de gestión público-comunitaria. Estamos... Eh, Intenta, intentaremos mejorar los convenios actuales para justamente dar eh, mayor sostenibilidad y mayor tranquilidad a estas comunidades y poder desarrollar proyectos más a medio, a medio plazo. A la vez que estamos poniendo mecanismos de transparencia eh, sobre la adjudicación de estos espacios y también de indicadores de, de seguimiento. sortzu ondiera eskatzen du egia da lana egindar da hau ezta eh bueno esta holan egun batetik bete be, bestera sortzenan zerbait ez lana eskatzen du orduan egia da bakoitza gurean gaudela eta askotan ez el geratzen e, holako elkartrukeak egiteko estamos intentando reflexionar colectivamente desde la mirada de los diferentes actores que intervienen en estos procesos de una manera que no se había dado hasta ahora en el debate surge muchas cosas buenas y hay riqueza. Y bueno, poco a poco iremos consolidando esto. Pero que es en esa fricción eh, de lo problemático, por así decirlo, donde surgen las cosas más interesantes, donde surge eh, la inventiva para hacer cosas. Creo que encuentros como esos son importantes para, para compartir estrategias, poner en común conocimientos y, y poder pues, así seguir avanzando en, en esta tarea.